¿Qué tal muchachos? El día de hoy voy a hacer el análisis a este masito que es uno de los menos jugados pero de los más efectivos para poder subir de rangos en este metajuego. Y cuando te digo de los menos jugados te lo estoy diciendo en base a la experiencia que tengo de juego. Tengo una experiencia de haber subido de rango 70 a rango infinito y la verdad con los dedos de las manos podría contar cuántas veces me han salido mazos de Patriot, la verdad muy pocas veces. ¿Y eso significa que el mazo sea realmente malo? No es que la gente ya generalmente quiere jugarlo más fuerte, generalmente la gente ya se. Se inclina a comprar a Shuri para poder jugar mazos de Shuri. O se inclina a poder comprar a Thanos para poder jugar mazos de Thanos. Y por esa razón es que Patriot no se ve tanto en este metajuego. Pero este, este mazo de acá. Sobre todo para los que son nuevos jugadores. O están comenzando a adquirir este, niveles de colección un poquito ya más altos. Este es un mazo muy importante. En el cual le puede ganar a mazos de Thanos, Shuri. Incluso mazos de Cera Control también. Es un, este es un mazo bastante bueno. Yo he subido a rango infinito. Y luego de rango infinito cuando estaba en rango 105... Comencé a utilizar Patriot y casi me ha llevado A rango 110 venciendo todos Estos mazos la verdad este es un mazo Bastante flexible es un mazo Que tiene muchas cosas buenas incluso Para pelearse contra bots es un mazo ideal También porque generalmente el bot Va a ir pensando que tú le estás ganando la, Que él te está ganando a ti no Porque generalmente este mazo explota en bosteos En el turno final entonces los bots Piensan que van ganando en turno 5 Te hacen snap tú también haces snap Y también le puedes ganar de esta forma Este mazo te puede llegar a sacar también 8 cubitos en este caso cuando peleas con bots Antes de pasar al análisis del mazo Ustedes acá están viendo abajito este mazo Y están viendo que hay una carta en específico que se llama Wave Esta carta de acá la pueden ustedes también reemplazar por cazar Muchachos, cazar lo que va a hacer es una sinergia generalmente con Ultron Les va a dar bosteo a todos los drones Pero la verdad es una jugada un poquito débil desde mi perspectiva Porque claro, tú puedes combinar cazar con Mystic Y ya tienes un doble bosteo de más uno, no, en este caso de más dos A todos los drones de Ultron o también puedes sinergiar con algunas ubicaciones que te dan raptores, guardillas también Pero digamos que esa más que todo es la razón de ser de cazar No tiene ninguna otra cosa con la cual puedas combinar que no sea darle bosteo a cartas de coste 1 Aparte que también tú estás llevando a Misty Knight me parece Que esa también es una carta de coste 1 Pero no hay mucho más que hacer ahí con cazar Si tú quieres llevar este mazo a un nivel más alto Deberías utilizar o deberías reemplazarlo por wave Esta carta de acá te sirve para tu mazo y te sirve para contrarrestar o contrariar algún mazo enemigo, en este caso puedes contrarrestar un mazo de Thanos evitando que pueda lanzar en determinado turno varias gemas digamos para poder ciclar con Lockjaw o también lo que puedes hacer es contra mazos de Cera Control que se están viendo bastante también, puedes lanzar en turno 5 a Wave y justo el oponente juega Cera y con eso el siguiente turno ya no puede jugar todas las cartas que quiera, va a poder jugar a lo mucho dos cartas nada más que eh, podía digamos las únicas dos cartas que podía jugar ahí de varias que podía haber lanzado. Entonces, Wave para counterar. O sea, acá te va a servir esta carta como counter. Y a la vez te puede servir como beneficio. ¿Por qué? Aquí generalmente tú en este mazo vas a tener tres cartas de coste 6. Vas a tener a Doctor Doom, a Onslaught y Ultron. Estas tres, estas tres cartas no las puedes jugar todas dentro de la partida. Vas a poder jugar solamente una sola de ellas. Pero lo que hace Wave acá es que sea posible, digamos. A veces sucede que uno roba al inicio incluso las cartas más altas. Puedes robar Doctor Doom, Onslaught, Ultron, por ejemplo, puede pasar ese caso, pero si tienes a Wave al menos no vas a tener turnos muertos y en turno 3 puedes jugar a Wave y en turno 4 puedes jugar al Doctor Doom o puedes jugar a Onslaught, obviamente no se aconseja eh, que, que quieras jugar Ultron porque si no no vas a poder jugar en el resto de tus ubicaciones y te quedas muy expuesto a lo que pueda hacer el oponente, en ese caso como les digo Wave tiene una gran salida un gran beneficio para tu mazo y también tiene un gran perjuicio contra el mazo del oponente que esté jugando luego de haber explicado el tema del reemplazo muchachos vamos directamente ahora a explicar carta por carta de este mazo acá tenemos a Wasp que es una de las mejores cartas que puede haber para este tipo de mazo de Patriot, carta de coste cero pero que la puede jugar generalmente al final, el estilo de juego de Wasp aquí es jugarla en el turno final con una carta de repente de coste 6 generalmente se estila jugarla con Ultron o jugarla con Doctor Doom ¿no? Y como ya está Patriot está o Blue Marvel Por ejemplo ya están en la, en la En la batalla Lo que va a hacer es que esta Wasp pueda salir Como un 0-5, 0-4 0, 5, 0, 4, 0 7, y pueda Tener una, una salida pues O sea puede ser una cosa de sorpresa que le pueda Causar al rival y al final puedas terminar Ganando la partida por una buena acumulación De poder. Wasp es una carta Bastante interesante incluso Killmonger no la puede Eliminar porque es una carta de coste 0 No es una carta de coste 1 Además eh, Wasp también tiene utilidad en otros Mazos, generalmente también se utiliza como Lockjaw Con Lockjaw para poder ciclar Pero esta carta para el Mazo de Patriot Es una carta buenísima, tienes que tener Cuidado a veces con Wave también Si ves que el oponente puede tener Wave Es mejor utilizar a Wasp un poco antes Para que no te vaya a sorprender, eh, generalmente en turno 5 usan Wave y Wasp No la vas a poder jugar en turno 6 Con otra carta, y si tú vas a utilizar Una Wave en turno 5, sería bueno que A Wasp ya la lances de una vez para poder Lanzar la otra carta que tienes libremente Y no tener no al final más tener aguas en tu mano, entonces acá Wasp Tiene muchos estilos de juego, acá incluso con Tormenta también cuando la lanzas, en algunos casos Es bueno también jugarla con Wasp Ahí para que puedas, digamos, tener un poco Más de opciones de poder O puedas tener más chances, digamos, de poder Ganar en esa ubicación donde está eh, Jugando Tormenta, luego tenemos a Misty Knight Que es una carta bastante simple, la verdad De coste 1, recuerda que está muy Expuesta también un Killmonger, pero lo que va a pasar Es que Misty Knight ahí, eh, si ves Alguna ubicación de Wakanda, por ejemplo Que tenga el campo de fuerza ahí y La puede jugar a Missy Knight para estar más seguro Pero recuerda que siempre esta cartita Va a estar expuesta a un Killmonger Luego tenemos a Shocker, que esta es una carta Con muy buenas estadísticas también, una carta de coste 2 con 3 de poder, no, eh, no Hace nada, no tiene ninguna habilidad, lo cual va a poder Ser bosteado también por Petro, Así como Misty, verdad, son cartas Digamos que se usan en estos mazos Y que también puede ser favorecidas por ubicaciones Como, no me acuerdo si se llaman Nueva York Esa ubicación que te da más 3 de poder a las cartas Que no tienen habilidades, pero aquí Digamos, esa ubicación es perfecta para este mazo y shocker es una carta bastante imponente sobre todo por todo lo que se puede llegar a bostear, luego tenemos a mystic que es una carta digamos un poco difícil de conseguir dentro del juego porque a veces no todo el mundo le toca mystic al comienzo y es una de las cartas más valiosas muchos mazos de combos como este mazo funcionan gracias a que mystic se encuentra presente, si mystic no estuviera aquí muchachos no habría forma de que este mazo pudiese funcionar, este mazo la verdad se quedaría muy por detrás si no pudiese utilizarse mystic mystic aquí sirve para combar con Patriot o para combar con Blue Marvel o para combar incluso con Onslaught también dependiendo de la situación, pero es que esta es una carta muy útil que puede darte digamos unos bosteos increíbles no como complemento y hacer que tengas una partida bastante contundente luego pasamos al protagonista de este mazo que vendría a ser Patriot esta es una carta muy interesante tiene estadísticas bajitas no, un coste 3, poder 1, nada más pero es una carta que le va a dar bosteo de más 2 a todas las cartas que no tengan en este caso habilidades, incluso va a sinergiar con Ultron, va a sinergiar con Doctor Doom también, no, eh, va, a ser, va a sinergiar con Mystic, con Onslaught, con Blue Marvel, también por ahí con el tema de los bosteos así que acá Patriot tiene muchas cartitas con las cuales puede hacer sinergia y puede llegar a tener unos turnos también igual de contundentes, recuerda que el estilo de juego generalmente del mazo Patriot es que en, el, en la ubicación donde juegas Patriot es generalmente la ubicación donde vas a perder y las otras dos ubicaciones son las ubicaciones también donde vas a obtener la victoria por todos los bosteos que se van a dar eh, debido justamente a la presencia de Patriot Mystic Blue Marvel ahí ahora eh, generalmente Ultron también se juega en el lado donde se está jugando Patriot y generalmente es así eh, la jugada es Patriot, Mystic, eh, luego viene Ultron y Wasp en la misma ubicación ¿no? al menos ahí puede llegar a ganar algo de poder de repente puedes ganar la ubicación pero generalmente se juega a perder esa ubicación y a ganar las otras dos donde se van a ir los drones o se van a ir los Dumbots, luego tenemos a Tormenta que esta es una carta bellísima viejo por el hecho de que tú puedes cambiar alguna ubicación que te sea desfavorable tal vez y pones a Tormenta en ese lugar y simplemente no necesitas ni siquiera poner otra carta más a veces ahí, si tú ya tienes Ultron en la mano y tienes a Patriot y Mystic ahí, la verdad, esa ubicación la gana sí o sí con toda la cantidad de poder que van a poner los drones en este caso, si tú por ejemplo te dejaste a Tormenta solita en esa ubicación y el oponente puso, no sé, alguna dos cartas, digamos, ¿no? lo que va a suceder es que tú cuando lanzas Ultron Ultron va a poner tres drones ahí que eh, me parece que generalmente los drones pueden llegar hasta con cinco de poder con la combinación de Patriot y Mystic y con eso tienes suficiente poder como para ganar la ubicación con Tormenta, o sea, no te tienes por qué molestar en poner, eh, digamos eh, de poner cartas además de tormenta Porque si tienes Ultron ahí O tienes al Doctor Doom Creo que tienes Vas a tener el poder suficiente para poder tomar esa ubicación Luego aquí tenemos a Debri Que esta es una de las cartas que puede generar mucha incomodidad Y también contaría directamente el mazo de Galactus Muchas veces Galactus necesita un espacio libre para poder estar solo Digamos y, y hacer que su efecto funcione Y antes de eso tú puedes lanzar a Debri Y le puede poner una roca ahí Y no lo va a dejar eh, No va a dejar que Galactus pueda Este Pueda hacer su efecto y por consiguiente digamos lo puedes no lo dejas ahí es una carta de costa 6 que se va al tacho de basura y con eso puedes ganar tu bastante ventaja en la partida entonces debris es una buena carta que incluso también puede ocupar de repente el oponente ya tenía tres cartas en una ubicación lanzas a debris le pones una piedra ahí y lo dejaste bastante expuesto a que pueda perder esa ubicación Debris la verdad es una carta interesante además acuérdense que las mismas piedras no tienen habilidad y esto hace también que Patriot pueda bostearlas así que sirve bastante también la sinergia de Debris con Patriot es muy grande y esta carta es muy pero muy necesaria en este mazo aquí nos salteamos a Way porque ya le expliqué todo lo que hace vamos a seguir ahora con Blue Marvel que esta es una carta también muy interesante de coste 5 que va a dar un bosteo general de más 1 a todas las cartas que estén en todas las ubicaciones esta es una carta muy interesante muchachos porque si es que no te sale Mystic de repente, puedes eh, combinarla con Patriot para algún bosteo de más 3 de poder a, a, ¿no? Digamos a, a algunas cartas sin habilidades y de, en general también. O puedes combinarla también con Mystic, ¿no? de repente llegado el momento si es que fuese tan necesario. Pero Blue Marvel te va a dar ese empujoncito de repente si es que en caso no robaste a Mystic ¿no? y si robaste a Patriot para que pueda darle pues un bosteo decente a los eh, drones o de repente a los mismos eh, bots del Doctor Doom. Luego tenemos a Doctor Doom muchachos Que esta es una carta buenísima sobre todo porque Los bots del Doctor Doom pueden ser Bosteados por Patriot, o sea tiene también una sinergia Muy buena, es como, es como una debris verdad Pero solamente que te va a dejar pues Unas cartas con mayor poder, en este Caso Doctor Doom no tiene mucho poder en sí, Pero los 12 Doom bots que te deja Pueden llegar a tener eh, pueden llegar a tener 7 de poder, 9 de poder Incluso hasta 13 de poder dependiendo Digamos la, la sinergia que hayas Hecho o el combo que hayas hecho pero Esta carta es buenísima porque incluso hay ubicaciones que van saliendo que no puede jugar cartas y ahí justamente es donde Doctor Doom va a brillar bastante, es una carta interesante muy buena que hace que este mazo también sea mucho más competitivo e inclusive contra las aeros no sirve mucho también digamos un aero contra el Doctor Doom un aero tiene prioridad, lo jala el Doctor Doom y el Doctor Doom simplemente pone, sigue poniendo los bots en los otros dos lugares y aún así puede seguir ganando la partida y aquí tenemos a Onslaught que es una carta muy antigua, es una carta de la vieja escuela viejo pero que sigue siendo muy vigente en este mazo, es una carta de turno final que se puede jugar en la ubicación donde se juega Patriot y Mystic ¿no? o Blue Marvel también y con eso puedes eh, digamos eh, duplicar el bosteo en este caso hacia las hacia todos los, todas las cartas que están recibiendo el bosteo a veces sucede que no tienes a Ultron a Doctor Doom pero pasa de que a veces hay ubicaciones que te dan los raptores, las ardillas y con eso hace que sea viable igual poder lanzar este no eh, a Onslaught ahí en el mismo lugar donde está Patriot y Mystic y poder duplicar ese bosteo, o sea todas las cartas pasaron de tener más 4 a más 8 de poder adicional y eso hace que pueda llegar a ser una jugada muy fuerte donde sin necesidad de Ultron o necesidad de Doctor Doom puedas llegar a obtener la victoria y luego viene la carta final de este mazo que vendría a ser Ultron, esta es una carta súper fuerte muchachos, Súper buena, la verdad que es el único lugar donde esta carta puede brillar es solamente en este mazo porque es una carta generalmente de turno final y eh, obviamente la gracia de Ultron es que todos los drones sean bosteados y que tengan un bosteo suficiente para poder ganar digamos por suma de poder en las ubicaciones el problema de Ultron acá siempre Va a ser Killmonger, pero por esa Razón es que uno debería tratar de Jugar a, a no tener prioridad Al final del turno, eso sería lo, lo Ideal para que Ultron Para que para que el oponente pueda Primero develar su Killmonger y después pueda salir Ultron, es más, si el Killmonger Eliminó cartas de coste 1 o Piedras de debris en este caso, luego Sale Ultron y va a poner los drones en todos Los lugares que hayan quedado despejados, eso es una cosa Maravillosa, pero tienes que saber eh, de, Dependiendo, no tienes que Ver el mazo, ir viendo las cartas que juegan oponente y ya con eso tú sabes si es que te juega Killmonger o no generalmente cuando un oponente te juega Nova es porque tiene Killmonger sí o sí cuando te juega algún ves que te está jugando mazo de destrucción ya tiene Killmonger cuando te juega mazo de cero control sabes que tiene Killmonger también entonces ahí es donde tú tienes que jugar a baja prioridad no o no tener prioridad para que puedas tener eh, puedas lanzar Ultron sin problemas y con eso puedas ganar la partida sin ningún problema y ahora sí muchachos ha llegado el momento de pasar a los gameplays ahora sí muchachos Vamos, ¿cómo estás, Novadi, El agüitero viejo, ¿cómo va todo? Si sí está, tío, por 5, por 15k. Si sí está, ¿verdad? Ya dije de repente lo he quitado, por eso lo estaba revisando. eh, eh ¿Cómo está Falo? Muchas gracias por el follow. Falo se llama. Este eh. hombre es zapatón, es zapatón. Eh, ya saben, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, comando WhatsApp. ¿Quieren unirse al canal de Discord? Comando Discord. La tienen ahí, eh. Espérate, esto va para acá. Wasp es una... para acá es una gran carta, viejo. ¿Cómo estás? Sunili, bienvenido. Eres Sunilei, y Sunnyley ¿Cómo se le dice? Sanili, ¿no? Tenía como tres años ¿no? había muchas tortugas. Claro, tortugas también es bonito. ¿De, ¿De qué? O sea, ¿entre qué años viviste ahí en Casma más o menos? A ver. Tiramos esto acá. ¿Entre qué años viviste en Casma? Bebahuita. Gracias, viejo. Sorry, que a veces no me salta bien la, la alerta. Este es bot Miren muchachos Un botardo parece eh. Parece un botardo acá Espérate El problema es que Yo mejor lo pongo acá Es que los drones Bla bla bla Estoy pensando en Lo que voy a hacer ahorita Es que estoy pensando Más que todo Es que el Killmonger No creo que tenga ¿No? Vamos a poner así. Eh, así que hace unos 18 Más o menos Hace unos 18 años Yo vivía en, Yo vivía en Casma Entre el 98 Y el 2002 Más o menos Esos fueron los años En los que yo vivía en Casma ¿En qué colegio estudiaste tú? Bien Ya sé Ya llenó su Ubicación ahí No, no Perdón Ah, qué verga. Me la pone complicada, eh. Va a ser mejor sacar Doctor Duma ¿no? A ver, ¿qué hago si hago esto? Y luego tiro. Puedo tirar Daiguas en este lado. ¿Puedo tirar Onslaught o puedo tirar Doctor Doom una de las dos? A ver, ¿qué haces? ¡Gambito! ¿Cómo estás el hermoso Gambito? Claro que sí, el, ayer fui... Ayer estuve ¿no? en el canal de... ¡Ay, carajo! ¿Cómo olvido los nombres? Yo soy muy malo para los nombres, Juan. Pero estuve ahí exactamente. A ver, espérate. Me hizo Snap el perro, viejo. Me hizo Snap el perro. A ver, acá tengo un problema, ¿eh? A ver, este man va a llegar a 7. ¿Llegaría a empatar acá? O no necesariamente. A ver, yo hago esto. Si hago esto acá y hago esto acá. Le pongo algo de 7, de ¿verdad? ¿Verdad? Claro, esto, esto va a valer más que haga, que haga esto. Esto es mejor. Vamos a ver. Claro, es que sale un Duma acá 7. Acá empato. Está madre, pero igual no tengo la chance de ganar acá, creo. Y qué tal, si la, qué tal si la solución es esta Porque acá viene 8 Llego por un punto Ah, pero en realidad le voy a poder ganar Porque voy a soltar una carta, dos cartas, ¿verdad? Esto es mejor Ya Ya Le dio todo, weón, en serio Pero igual creo que estamos bien ¡Ay! Bien, ganamos ¡Ay, carajo! ¿Cómo me, ¿Cómo me hizo? Oye, ¿cómo le va a dar todo, weón? <ríe> Aunque estuvo excelente ¿eh? Ironheart le dio justo bosteo a, la, a toda la izquierda Y no le dio ningún bosteo al medio Porque si le da un bosteo al medio nada más Perdió la partida a ver señor, vamos Ya, eso para mí es bueno, eh Y eso es lo que yo detestaba de alguien que jugaba Patriot Ahora, el problema es el Killmonger Ya, no... parece que no tiene Killmonger Thanos, ¿verdad? Sacar Está tengo que tirar a Wasp Tengo que tirar a Wasp para que me pueda bajar alguna carta pesada ahorita Mindstone bueno, menos mal que no, no tiene Logjab aquí. Ok, Patriot. Eh, la cojuese que no puedo jugar nada ahorita. A menos que me salga algo bajito. No, huevón, pero qué mal. ¿Por qué no me bajó cazar? Once, onslaught viejo para poder jugar Patriot ahí. Perro. Perro cochino. Se lleva la balsa. Ok, acá es momento de ciclar. Ya. Reality Stone. ¡Uy! Ya, ahí nomás lo dejamos. Que se sigan bosteando tranquilos acá ellos. No puede hacer nada ya. No puedo jugar, no puedo jugar acá Voy <ríe> bueno, a que jugar Claro, voy a que jugar el lo Nada más allá Este man está, está dejando el Sunspot para después, ¿no? Recarga puede ser es el problema ¿Eres vato? ¿De qué parte eres, Susane? Qué raro <ríe> No, mentira, está bien. bienvenido, viejo No me jodas Espérate, pero Lich De alguna forma no me, no me incomoda eso. El problema es el Blue Marvel acá Bueno, en realidad esto debería ponerlo acá, sí, ¿sí o no? No sé si va a sacar Blue Marvel aquí Si saca Blue Marvel tiene 4 puntos de poder Que igual los va a perder Y ahí también hay 4 puntos de poder en el otro lado, ¿sí o no? Entonces necesito debris acá, sí o sí, a la derecha. Y un shocker ahí me parece que estaría bien. Si él no juega nada, se jode. Tiene que jugar algo de todas maneras. Muchas gracias por el agüita. ¿Eres de México? ¿De qué parte de México eres, güey? ¿Qué pedo, güey? Vamos. A ver, vamos a ennapear. Ennapeamos una vez viejo. ¡Toma! Ya. Estamos bien para jugar en curva. Pero creo que igual debería de, de lanzar. Al menos tener un, un centinela acá estaría bueno. Así. ¿Ah, Muchos problemas. ¿Cuál ha sido ahorita? ¿Cuál ha sido el problema? Digamos más. El que más te acuerdes ahorita. Que hayas tenido en redes sociales. Ya. Acá tenemos hecho. Este tiene Killmonger, eh. Daredevil. Elisium. Chu. Podemos poner esto acá. Mientras. Patriot, señor. Darjo wow Puede que sea Puede que no tenga ya Aquí mientras me deje robar No me, no me, no me esté poniéndole a Black Widow estoy, estoy contento Lo seguiré poniendo por acá Espérate Tengo que tener cuidado No necesito lanzar ahorita nada, ahí nomás. Un sentinel más está bien. Ojalá tenga a Rogue. De... No te Ahí sí te jode, viejo, eh. No, Rogue no creo que tenga, eh. Ya, Black Widow ya llegó. Pues eso molesta un poco. Tiraré este perro de una vez acá, viejo. Ya que si me quiere taponear acá el lugar, pues ya al menos lo dejo bosteado ahí. Y ya puedo sacar un Doom después. Me gustaría poner Was acá, pero soy greedy, viejo. Soy codicioso ahorita. O sea, un aero contra Doctor Doom, por ejemplo, no te va a servir. Por eso es que estoy poniendo esto primero ahorita. Ahora, si quiere poner un Aero, sí, puede joder, ¿verdad? Me puede molestar un poco eso, me puede molestar bastante en realidad. Mm, creo que era mejor Doctor Doom aquí, ¿verdad? Eh, Doctor Doom era mucho más neutral, bon. pero Aero tendrá en, esta, en este mazo, sí pueden tener Aero, eh. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, a ver, veamos. ¿Qué cosa tienes acá para ser viejo? ¿Tú lo tienes? Porque tú eres raro, viejo. Por eso lo tienes. Tú eres bien raro, viejo. Por eso tú tienes eso. No, menos mal que no fue. Ve, ve él no es raro como tú, Papi. No es raro como tú. Ya ve, él no es raro como tú, viejo. Ya, perfecto. Acá tenemos para hacer el snap con la pana, eh Ah, ya no le puedo hacer Pensaba que, que no le había hecho snap A ver qué va a pasar, viejo No se sabe lo que va a pasar todavía, eh 13 puntos unos Qué asco <ríe> Ah, bueno Oye, pero igual no puede hacer nada ¿Te has dado cuenta de lo que ha sucedido ahí? O sea, no le ha podido... El bosteo no lo puede bajar Valkyria, por supuesto. O sea, es una forma también de, de... que Valkyria no pueda hacer nada aquí, eh. Y luego dejaba que se mame el Sunspot. No sé si hubiese ganado igual. De todas maneras, está bueno. ¡Oh! Ahí me conviene jugar acá, ¿sí o no? Aunque tengo Ultron... Tampoco no es bueno quedarse sin opciones, ¿no? No hace que salgan ubicaciones malas después. Vamos a poner este perro acá. Mm, ya. Él puede cambiar también la ubicación con la gema roja, ¿no? La gema es la realidad. Cambio de mazo el perro <ríe> Así es viejo Hemos cambiado de mazo porque estamos en rango 100 Por fin Por fin rango 100 viejo va para adelante ¿Cómo está mi niño? ¿Qué dice el señor Batmesa? Ahí está Aguacielo Tenés Muchas gracias por el follow viejo Muchas gracias Muy amable Ya Espérate yo rompí El Elysium ¿verdad? Ok Vamos a jugar este men acá nomás ahorita A tratar de asegurar un poquito esa ubicación A menos que me lance Gema Roja ¿Él quiere ciclar con Lockjaw acá? ¿O no va a ser necesario ya? Eh, ¡No Gema Roja! Ya Bueno, qué buena canción, viejo. Hasta que esta canción para que vaya a la discoteca, man. Y mm. hay esperanzas, no hay esperanzas todavía acá. Va a lanzar a Thanos probablemente, ¿no? Va a lanzar el Thanos probablemente acá. Yo llego a 12 puntos con Doom. Al medio. Me termina ganando. Bueno, tengo Wasp, pero... ¿El puede tener Blue Marvel... Porque lo otro es tirarle Doom y esto. Son 10 de poder, ¿eh? Bueno, en realidad es un poco más, ¿no? Estaría tirando 11 de poder ahí. Si sí, es que es eso o es lo otro. No, no sé si él va por poder o va por empatar a la derecha. Pero esta, esta jugada me gusta más, ¿eh? Puede ser que tire aero también. Bueno, si tira aero no va a ganar igual. No puede ser Blue Marvel solito, viejo. ¡Toma, perro! ¡Toma, Tutanos, perro! Dos cubos, viejo, eh. Todos estamos comenzando en la misma línea, ¿verdad? Y todos comenzamos a correr. Pero hay algunos que, se, que van a comenzar a caminar y hay otros que van a comenzar a seguir corriendo. Entonces ahí viene el tema de que unos van a avanzar más rápido que otros. Ok, eso sí. La que está en el árbol. Déjamelo gastar. Eh. Tú gastas de todo. Fipapi, quiero que abras stream gastándote, gastándote tu vainas en, en píxel, eh. Ahí, te, a ver, porque tú hablas mucho de que pixel, pixel. Ya, yo quiero ver un día que abras el stream y nos demuestre, Fipapi, gastando tu oro en variante de pixel en la tienda. Ahí, hasta que iremos hoy, Fipapi, es un macho alfa, eh. Uy, prefiero hacer esto ahorita Eso está bonito viejo Bien Con eso ya no le dejas chance de hacer nada Al medio al menos Ya está, eso era mucho más valioso El problema es que el P mover las cartas en, en turno 5, ¿verdad? Puedo hacer acá esto Lanzar alguna otra cosa de repente que pueda salir en turno 5 Y de ahí lanzar Petro con Mystic que También podría ser fuerte, ¿eh? Es que todo es coste 1 Blue Marvel, viejo, cuidado Ah, y esa es la variante de Doctor Doom, a ver. Ah, claro, esa misma, esa misma, esa misma. Sí, sí la he visto antes, está, está, está, está bonita. Ya, yeah, no hay nada. Sale todo de 6. ¿Dónde está Blue Marvel, Shocker, Waz? No salen. Ya. Yeah. Lo otro que puedo lanzar es Onslaught también, ¿no? En lugar de Mystic también es una cosa buena, creo. Sí, Onslaught es mejor. Onslaught es mejor. Ay, pero, la madre si Lanza aero. Yo ocupo todo, pero igual puede moverse. Ah, acá, pajero, a la hora que sales, tu pajero ahí. Eh, él puede ser que mueva. O sea, él lo que puede hacer es mover para poner aero en algún otro lugar, no necesariamente ahí. Sería mejor tirar Doom aquí. 7-7. ¿Qué es mejor? Porque si tiro esto se va a replicar. Más 2-3, ¿no? Todos van a tener 3-3-3. Toditos 3-3. 3-6-9. 3-6. Acá es 9 y acá es, acá es 6. Y es, muy, y es mucho más poder de hecho, ¿no? Lo otro es tirar Ultron, pero Ultron, Ultron también puede ser porque todos salen en 4-4. Eh, me parece que Onslaught me gusta acá, pero es que la huevada es esa. Si es que tira. No vaya a ser de que vaya a tirar aero o algo así, ¿o? Viejo. Mira, mira, mira mi Doctor Doom free to play. Mi variante free to play de Doctor Doom. Ganándole a la variante, mira, la variante God de Doctor Doom viejo. ¿Quién es mejor acá, eh? ¿Quién, es me quién fue mejor? ¿Quién fue mejor? A ver, ¿cómo va esto acá? Pues así, a hacer a y Valguiria que ando subiendo, aunque a veces no funciona contra ciertos mazos, dice. Uh -huh. Eso. Ya. Yeah. La zona negativa definitivamente va a Storm. Este parece bot. La madre parece bot, wow. Debe Debería ser bot en realidad. Ya. Yeah, hasta ahorita tengo buenas cosas aquí. Tengo todo, creo. Ah. Aguanta. Este man es movimiento. ¿Qué cosa va a ser mejor acá? Tirar esto aquí y después comenzar a tirar todo al medio. Madre, no sé si es que este pata tira Heimdall acá. A ver, como tiene... Verdad, verdad. Oye, pero Doctor Strange Bien. ¿No hizo su chamba? No, pensaba que lo iba Ah, es que es la carta con más alto poder, ¿no? Nos arriesgamos, pues viejo El riesgo es el riesgo acá Vamos a tirar esto Bueno, tenemos igual al, al Ultron aquí, ¿eh? Mira, yo lo que haría sería esto así Mystic y después Ultron, ¿verdad? Y con eso nos olvidamos yo lo que quiero es que él vaya ganando para que snapee el man primero. Si le tiro Snap ahorita, creo que el bot no va a ser Snap. Hay que esperar un ratito. Este me parece que incluso que el mazo Patriot es bueno contra bots, ¿no? Porque generalmente tiene poder bajito y explota al final, ¿no? Musiño, muchas gracias por el. ¿Cómo es? Musiño Osu Creíben ahí. Ok, no, no pasa nada. Está bien. Él va ganando todo ahorita, eh. Acá la hago snap Y vamos para adelante viejo Vulture ¿Qué dice acá? Wolverine, Electro Electrowave, Shuri Doctor Octopus Ya ese es el mazo de claro Ya viejo, acá nos vamos con todo Seguramente va a tirar Heimdall no debería haber problema acá. Bueno. Heimdall, ¿verdad? ¿Ves? Y a todo lo mueve de ese lado. Ya no gana igual acá. O oh, sí. ¡No! ¡Toma, perro! Pero no gana. Mira que a la izquierda se quedó corto. ¿eh? Pero a la derecha la recontraganó, viejo. 8 cubitos para mi viejo, vamos Como digo para jugar con bots Contra bots, este mazo es bastante bueno Me salió el Lockjaw de Dan Heap Ah, ese también está bonito el Lockjaw de Dan Heap ¿Desde cuándo salen las variantes Punk? Van a salir a partir del 21 Uy, Elysium, viejo Uy, Wave, uy, uy, uy, ese está bonito Este está muy bonito, viejo Ya... Hoy papá, weón! Bueno, todo lo que va a pasar acá. ¡No! Ya. Ya no importa, no importa. La no, sí, onslaught. Ultron, ¿no? Puedo también quitarle con Storm el Nexus también, igual. Me to watch Pixel, dice. Eh? Spectrum Pixel, no, oh, F, viejo, ¿por qué? Ah, no puedo. Ah, de verdad, no deja jugar. Vamos a jugar esto así nomás. No puedo jugar las otras cartas todavía ¿Qué cosa vas a...? Ha hecho Munger, ¿verdad? Qué demonios, joder ¿Cómo estás, Blackcito? ¿Qué dices? ¿Deberíamos hacer esto? Es que puede ser que tire tigres ahí, joder No me conviene que, es, que Nexus se haga acá, porque va a tirar mucho poder, creo. Mucho más poder de que voy a poder manejar aquí. Solo lo puedo dejar para después. Si sale Ultron sería una buena cosa acá, eh. La, la oferta, la primera está buenísima. La otra que te vienen las, las otras variantes, no. Uy, papá, weón. Excelente, weón. Este pata está guardando demasiado tiempo acá, weón. ¿Qué está pasando? Le tiro Snap nomás, viejo, acá, weón. Debería ser a... Este. Esto, esto nunca me ha salido este combo. Vamos, Snap, viejo. Le amo con todo una vez. Tama Dime por favor que no tiene Killmonger, nada más, por favor Me expongo un Killmonger, hubiese tirado Doctor Doom mejor Y hubiese estado más tranquilo con respecto a eso Pero tiene Iceman No debería tener Killmonger aquí Dime por favor que vas a jugarlo Quiero ver cuánto se van a bostear esos drones Por favor, hazlo Ah, puede es ser que... Bueno, si se viene Gambito no hay problema, eh Uy, miércoles, cuántas cartas, viejo Cuánta pasa, cuánta fruta A ver tenemos buen bosteo, viejo. Dime, por favor, que no tira... Ok, she Chihol. ¿Otro Womp. ¿Sanspot? ¡Viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Let's go, viejo! Se le ha ganado a un mazo que ha lanzado doble Chihol. Increíble. ¡Toma, ¿eh? ¡Toma, perro! Pero es verdad que Queen Jet, o sea, yo creo, dicen que en muchos juegos de cartas también no es bueno que las cartas eh, se queden sin coste, ¿no? O que no valgan nada para que las puedas lanzar gratis. Es como que eso puede originar un poco de toxicidad dentro del metajuego, ¿no? Entonces por esa razón generalmente evitan, ¿cómo se le llaman? Los Cantrips, creo que le dicen eso. Cantrips. Uy, buena. Eso a mí me gusta bastante, ¿eh? Puedo lanzar Storm a la izquierda viejo con los huevos ahí. Vamos a ver, ¿ya? Si lanzo, si lanzo wave con onslaught o voy a lanzar storm acá. ¡Ah! No, storm acá, weón. Lo... Si le tiras storm acá. Yo sé que tiene la gema del tiempo. ¿Le sacamos esta huevada de acá? ¿O le sacamos esta huevada de acá? Porque él ya lanzó una carta acá. Y izquierda va a jugar, ¿no? Ya. Time Stone. Ya ahora aquí probablemente va a querer jugar perro, ¿eh? Vamos a poner más difícil, ¿eh? Hay que tener cuidado porque de repente no tengamos para jugarlo al, a este, a Ultron. Hay que tener cuidado. Ah, ojo, ojo. Eh, es que como soy nuevo jugando Pedro de acá. Todavía medio que me confundo con el orden. Pero estamos bien. Una carta nada más jugó. Va a ser difícil ganarle eso. O sea, puede ser, eh. A ver, el dino... Es que esa es la huevada. Que este... Más o. ¿Pero por qué, weón? Igual está bien el leech, weón. Ok. Pero. No llegamos, creo. A ver, el puellet. Siempre y cuando no me genere cartas, le gano la partida. Puedo llegar a 17 puntos de poder, weón. Igual si le tiro snap el pata se las va a oler mal. Vamos a jugar así nomás. A ver. Vamos a decir, O si él hace snap, bueno, le acepto. Eh, ¿No sale rentable? Mm, no, eso era rentable si es que no tuvieses aguas. Pero ya desde que tienes aguas, ya no, ya. Uy, qué bonito. Espérate. Ah, está bien igual, está bien. Mejor todavía todavía, mejor todavía. Bo. <risa> Mejor todavía, viejo. Tenía que haber snapeado. ¡Toma! Ahí está tu Thanos. Ahí está tu Lich, viejo. Mira cómo se los pasa por encima, eh. A ver. Ya salí de vacas, dice Te iba a decir que fácil Podemos hacer el video de verdad eh, sí, claro, claro Eh, entrate al Discord Entrate al Discord Y de una vez, ahorita ¿Cuántos cofres tienes por abrir? Porque eso va a estar interesante, eh ¿Cuántos cofres tienes por abrir, viejo? Ya, eso estamos bien Déjame, déjame jugar Terminar esta partida y vemos Bueno Estamos bien acá para hacer todo Estamos para hacer mi Uh, todo para hacer acá Kingpin, Ya, vamos. 156 cofres, muchachos. Esa es la apertura más grande que vamos a hacer hasta el momento, ¿eh? ¿Quién va ¡Ah! me ese snap, el perro. Yum. Ya. Puede ser que tenga encantres. Por eso es que está haciendo eso. Un galán de... le no la de destrucción. A ver, ¿qué va a hacer ahora? Enséñame. Oh, yo soy el que tengo que terminar. Ok, finaliza turno. Rescue. Uh. Si, tira, si tira en Candres me voy a la... Bien jodido, eh. Bueno. No me molesta eso. Espérate. ¿Cómo hacemos acá? Deberíamos andar aquí. Igual. Porque acá entre todo esto. Destroyer. A ver, ¿cuánto tenemos acá? 2 4 5, ¿no? Llega 6. No llegamos. Oh. No llegamos. Se puede perder acá, si tira destroyer como dice, se pierde, ¿eh? Pero esto Ah, ¿verdad? Tengo 9. Claro, claro, claro. Tienes razón, tienes razón. Este es nueve también. Está, me está olvidando que este es 15. Ya, ya, tienes razón, tienes razón. Tienes toda razón. Me la voy a jugar con 8 cubos acá. Tenemos 15 de poder ahorita, ¿sí o no? Nice, weón. Y qué es la otra carta <risas> Viejo, pero ¿qué es lo que ha pasado? ocho cubos más, venga para acá, estos ocho cubos Muchachos espero que les haya gustado el análisis de este masito y todas las jugadas que han podido ver para poder ganar partidas. Este masito como les digo es bastante sólido, es bueno se podría decir que es la versión más competitiva de este mazo que les he enseñado acá porque si ustedes quieren sacar algunas cartas como Místico, quieren sacar de repente a Wave este mazo lo vuelven menos competitivo lo vuelven menos bueno, pero acá me parece que está en toda su cúspide y lo que puede hacer este mazo solamente es subir acá lo que tienes que seguramente tratar de jugarlo es bastante seguido para que puedas entender mejor las mecánicas de juego de lo que he explicado es de lo que todo lo que yo he entendido jugando este masito pero seguramente hay más cositas por ver tal vez pero la verdad este mazo te va a ayudar a subir de rango sí o sí este mazo de acá muchachos es un mazo bastante accesible por ahí si es que te falta comprar a Mystic nada más de repente o si te falta solamente Mystic para que puedas armar este mazo te recomendaría que gastes tus mil de tokens porque Mystic además es una carta que se utiliza en otro tipo de mazos, Mystic es una carta bastante top la verdad dentro de la tienda de tokens para poder adquirirla, ¿eh? luego si te falta wave de repente también puedes gastar mil Tokens en Wave, porque Wave también se utiliza en otros mazos, también por ahí, donde eh, o incluso con el mismo hasta con el mismo no se ha visto que se usa Wave pero generalmente se utilizan mazos de destrucción también Wave, es muy buena y también si es que te falta solamente esa carta podrías de repente adquirirla por 1000 tokens, que la verdad es un buen gasto para poder subir de rangos este masito como te digo, a mí me ha ayudado a subir de rango 105 a 110 y probablemente siga subiendo más rangos, he podido hacerle frente a muchos mazos buenos, espero que hayas disfrutado del contenido, ya sabes que estoy de lunes a viernes siempre haciendo eh, streams o transmisiones en vivo en la plataforma morada, el enlace lo vas a poder ver debajo, cualquier duda o consulta puedes dejarla aquí en los comentarios eh, muchachos o puedes hacerla también en la misma transmisión en vivo donde yo me encuentro y ahí estaré para poder responder cualquier duda o consulta que tengas, así que ya sabes te espero allí, un abrazo para ti